Vete en la cámara que estoy rompiendo aguas. Me parto creo que es una historia muy necesaria. Eh, se rodó hace tres años, pero creo que, no, que es un corto que no caduca. Creo que es el reflejo de una sociedad donde al final esa obsesión por, por las nuevas tecnologías, sobre todo por, por las nuevas aplicaciones móviles, redes sociales, hacen que el ser humano creo que pierda la atención hacia lo que tiene enfrente de su ojo. A ver, los artistas, si queréis seguir sacando fotos, echaros a un lado porque aquí vamos a hablar. Creo que es una forma de contarlo bastante graciosa donde mmm, Carmen tiene que dar a luz y estamos más pendiente de, de los fotógrafos, del videógrafo, del paquete preparto ese que ha contratado, de que le echen fotos para las redes sociales, que, que de, de ese momento ¿no? tan especial. A ver tú, Karakati, fuera de aquí, arde, tira, fuera. Fue un corto bastante difícil, fue una locura realmente de rodaje, porque se nos puso muchas cosas en contra el mismo día que íbamos a rodar, ya que de una planificación que teníamos de 12 horas de rodaje, eh, cambiamos, porque la clínica por problemas internos no nos podía dejar esa localización más de ese día tuvimos que cambiarlo a cinco horas, entonces ese corto se tenía que rodar en cinco horas y suponía mucho cambio de, de, de, de repente, ¿no? en, en todo, en todos los planes que había pero bueno, al final salió para adelante eh, un equipo maravilloso y luego tuve la suerte de tener unos actores geniales porque incluso la protagonista, Virginia Riesu, estaba malísima, con una fiebre impresionante y ella pues ahí estuvo al pie del cañón, hizo un papelón y, y me encantó porque al final quedó genial. Yo estoy muy contento con, con los actores y con el equipo que hizo posible este este corto. ¡Ay, sonríe, coño, que nos están grabando! A <ríe> por favor. Nos... ¡Entramos en lo que estamos haciendo! Tú respiras y cuando yo, yo te diga empujas como para hacer caca. ¡Fuerte! ¡Eh! Creo que es una plataforma bastante potente, donde hay muchísima gente conectada y para mí creo que es un buen punto de encuentro a la hora de creadores, ¿no? de, de, de subir cosas y que la gente pueda ver tu trabajo, como en este caso el concurso de corto. ¡Hola! ¡Hola! soy Carmen y voy a parir